Quiero... Contarle que Pedro Sánchez prepara prepara esa nacionalización masiva de extranjeros, de exiliados en Hispanoamérica, pero atención que dice la noticia lo siguiente: Sánchez nacionalizará de urgencia a los supuestos nietos de las Brigadas Internacionales para que voten. El gobierno acelera la concesión de la nacionalidad express a los descendientes de los integrantes de las llamadas Brigadas Internacionales, decenas de miles de voluntarios extranjeros que participaron en la guerra civil en apoyo al Ejército Republicano. El ...el Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Justicia... ...la tramitación urgente del Real Decreto... ...que reconocerá la nacionalidad a los hijos y nietos de estos brigadistas... ...tal y como figura en la autodenominada Ley de Memoria Histórica. Estamos hablando aproximadamente de unos 35.000 eh, voluntarios... ...de las brigadas internacionales. Hay que recordar que las brigadas internacionales... ...era el, el ejército de Stalin aquí en España que le, lo reclutó la Comité dirigida por Stalin y que estos señores vinieron aquí a matar españoles en nombre de esa mm, gran democracia comunista que era la Unión de República Socialista Soviética. Eh, yo pondría primero en duda que a las brigadas internacionales se les mm, diera la nacionalidad a los brigadistas que vinieron a matar españoles, pero que encima se les premie a los hijos y a los nietos, esto ya es el colmo, ¿no? Claro, es que todo esto, eh, don Jesús, en fin, ya sabe a qué se debe, ¿no? Que es que eh, hay emergencia porque los resultados de las encuestas en las elecciones eran muy mal y entonces hay que tratar de hacer todo lo que se pueda para salvar los muebles, ¿no? En el último minuto. Y se supone que, bueno, eh, dando la, la nacionalidad, que ya ve usted, ¿no? Ni siquiera probablemente estuviera justificada que se diera a personas como los propios brigadistas, que eran unos 35.000 y que en muchísimos casos no tendrían probablemente ni idea de lo que era la lengua española, que siempre se ha considerado que es un elemento fundamental para que, para que se dé la nacionalidad pues a, a, a un extranjero. ¿no? Pero bueno, aquí se les da porque como eran de izquierdas y lo que hacen falta son votos de izquierdas, se supone que estas personas, que son sus hijos en algún caso y la mayor parte de las veces sus nietos y fíjese nietos, los que pueda haber, ¿no? O sea, podemos estar hablando, es que mmm, yo creo que la oposición, los, los diferentes partidos de la oposición tendrían que presionar en ese sentido, pedir información en ese sentido para saber cuántas personas pueden ser afectadas en todo el mundo, particularmente en Europa, pero en todo el mundo, eh, por, por este plan de conceder la nacionalidad española y, por tanto, derecho a voto de una forma urgente, porque eso se va a hacer por, por la vía express. Ya mire usted también... Que Igual es la urgencia que obliga a hacer esto, sino las elecciones. No hay ninguna urgencia que nos lleve o que obligue a que se tenga que dar la nacionalidad a personas que, por otra parte, en muchos casos, imagínense que son rusos, ¿eh? que, que, que, que son nietos de combatientes rusos que vinieron aquí, que igual ni los propios combatientes sabían español, sus hijos menos y los nietos ya no le digo nada, probablemente nada de nada. Y entonces se van a encontrar de la noche a la mañana con la posibilidad, bueno, claro, en el caso si fueran rusos, y esto lo he dicho, pues al voleo por decir algo, eh, se van a encontrar con el regalo de que tal como está la situación eh, entre Ucrania y Rusia, pues les iba a venir de maravilla venirse a España con nacionalidad, otra cosa es que tuvieran trabajo, ¿no? Pero bueno, todo esto, todo esto es, sinceramente, un despropósito. No se hace, no se hace. Con, la, con, con los vinculados al denominado banco, Bando Nacional. Se hace solamente con los brigadistas internacionales, que eran comunistas, que eran socialistas, que eran anarquistas, que se supone que por tanto van a votar o a Podemos o a Esquerra Republicana o al PSOE, o vaya usted a saber, porque a saber estos nietos de los brigadistas qué es lo que piensan, primero de la política, segundo si saben algo de España y tantas y tantas cosas. A mí me parece que es un despropósito y lo que no entiendo, verdad, es que ¿Cómo este tipo de cosas se pueden hacer de una forma tan arbitraria, tan rápida, por parte del Gobierno, sin que la oposición esté ahí presionando, pidiendo información, eh, llevando el tema eh, donde haga falta, incluidos los tribunales? Porque al final se va, se va a conseguir y ellos pensarán que efectivamente de esos 35.000, pues habrá por lo menos más de 35.000 hijos y nietos, imagínese usted, estaremos hablando de 100, 150.000, 200.000 personas a saber ¿no? cuántas pueden ser que muchos de ellos, incluso por lo que sea puramente señal de agradecimiento, le podría votar al actual gobierno socialista.